El día de hoy me transformaré en Sony el erizo y trataré de pasarme Minecraft en un solo chun. Pero no estaré solo ya que seré perseguido por Tails, Edman y Knuckles. Ellos tratarán de evitar que me pase Minecraft. Podré superar este reto. Recuerda que si te encanta el video, no olvides suscribirte y dejar tu like para más videos de este estilo. Así que sin más que decir, vamos con el video. ¡Vale chicos, están preparados a ver si me pueden atrapar, ¡Para! ¡Puedísimos! ¡Estamos listos! ¡Que listo! Vamos a atrapar en un segundo Por muy rápido que seas No te vas a escapar Nah, ya veremos, ya veremos Bueno, yo empiezo aquí a talar mi árbol Usted tiene que tratar a de a ver, el bloque, el bloque. ¡Rápido, rájale, Oye, oye, pero la madera es mucho mejor Así no quitamos altura Y tenemos más bloques ¡Tofi, no rompas el piso! No, no, no Lo importante son todos los bloques Mira, mira, mira, tenemos madera, tenemos madera Bueno, mientras ellos están consiguiendo sus cosas Yo aquí estoy cogiendo mi maderita no tengo bloques, ¡Ay! ¡Uy, no, ya vamos, ya árbol y ¿Vale? y Hola, hola, hola, mira, mira, mira Manzanas, cocos Falta más, más bloques okay, okay. A ver, a ver, a ver, Uy, tengo, a tengo aquí. No, no tengo bloques, rompan tierra Rápido, palitos, que se escapa a, a, a, Palitos, palitos, vamos a hacer a, esto, hagamos esto para defender no, Tú no puedes ¿no? volar Tú eres robot Ni que estás en un huevo Es verdad soy un robot no Bueno bueno Llegó el momento de volar It was at this moment that he knew He fucked up. No, que asco Quítese, quítese Quítese, quítese No, no, no, no Dispárale, dispárate Cuidado, dispárate Me bota Cállate, cállate, cállate Pero fue la imbécil que para eso tienes el robot Bueno, bueno, papu Me voy, voy cogiendo mis cositas por acá Loco, me acabo de gastar el resto de la madera En una mesa de crafteo por error Uy, caí en otra zona Hola, mira, una zona de Sunny, qué guapo. Vale, vale, vale, salta. ¡Oh! Vale, vale, vale, Salte, vale! llegué, y llegué. Hola, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ven, toma. Toma. toma, toma, ¡Ay, me no, pinché! No, no. ¡Asqueroso! ¡Déjate, déjate! ¿Qué está ¡No puedo parar de saltar! ¡Ayuda, ayuda! ¡A ver ayuda! Pero que no me voy a morir por eso. ¡Toma, toma, toma, Narkel! ¡Toma, asqueroso! te reteo, te reteo! ¡Te reteo! ¡No, no, no! ¡Uy, papá, se quemaron. Se quemaron. Se quemaron. no, no, no. papi, ¡Usted que muero! ¡Usted que muero! ¡No, no ¡No! ¡No! Uy, papá, vale vale voy comiendo patatitas para recuperar vías okay, a ver chicos tenemos que equiparnos antes de ir a Uy, por él es muy obvio él tiene la ventaja de que ya tiene más materiales bien tomen espada vale espadas y maderas heladito. espadota papá Qué rico, y encima eh. vamos a hacer comida que se, que se dejó aquí un poco de trigo mira sí, porque tengo mi pistola ya la perdí tengo un Sony chiquitito un <ríe> no. Sony chiquitito muñanito vale eso se lo doy vale aquí tengo que saltar así tengo acá, acá, una espada cojo está? esto Ok está abajo, está, abajo, mira, está abajo, mira, está acá abajo Uy, uy, uy, que no me ven, no me ven Ok, Oye, ok, vamos no Bajamos, bajamos ¿Dónde bajamos, está? ¿Dónde está? Oye, ahí ahí estoy, chiquitito! Ahí estoy, qué ahí estoy ¡Ah! Ay, ¡Me está pegando! ¡Ay, qué, qué asco, gordo. qué asco! ¡Tírale, o tírale! O tírale o ¡No! O ¡No! A... no. <ríe> Los se bloques de empuje. No a ver, vente Mira para acá, es es asqueroso. ¡Nos ha sí. Somos dos. Oy, ay, ay, ay. subo, subo Su, hay un pobre aquí, se robó no se a los no, bloques de empuje. Tome, tome, tome. Toma, yo asqueroso. Lo tengo, no lo tengo, toma. No, no. no ¿qué ¡Robo ni! ¡Robo ¡Cae, déjame muérete. Ahí está. ¡Ay, qué asco, qué asco! Vamos, vamos. Ah. Vale. vale, quítate de ahí, ratito. Vale, como el ladito, como el ladito, como el ladito, que soy cabrón. Vamos, vamos, vamos, vamos. No me pueden atrapar. Ven para acá. Uy, uy. uy Ven para acá. Casco, casco. Toma, no, toma. No, no, toma. no. Esqueroso. no pasa? Ahí tiré uno. Ostras. Vale. Todavía vale, te quedo yo. Vale. Vale. ¡Ah! No, no, no, no. Vete, vete. Ahí está, ahí está. ¡No, uh. nah, hombre, cericio! No pueden contra mí, papus. Vale, continuamos, continuamos picando para abajo A ver, vamos a conseguir más materiales Nada. Voy a hacer algo Vamos a matar a todos los animales que tiene aquí arriba para que se quede sin comida Pensar correcto es lo que hago Vamos a agarrar esas cosas, estas cosas antes de que vengan A ver, vamos a cogerlo por aquí Ok, esto, esto, vamos ¡Aquí abajo. estamos en el segundo nivel, loco! ¡Oh, mira, el, el chiquito! ¡Uh, qué bonito! Qué me lo robo, me lo llevo de regalo. <risa> lo secuestro. Está guapo, ¿no? Está todo bonito y guapo. Si guatón. quieres a tu hermanito, donos tu vida. Eh, pero cambiamos. Pero... Vale, eso, eso no es mi hermano, loco. Eso es un merchandise mío, papu. Así que si quieres, se lo... Ah, no quieres hacer ni chiquito. Pues lo lanzo para el vacío. Adiós. ¡Cómo! ¡No! Bueno. A ver si Sonic, además de no saber nadar, sabe volar. Me voy a vengarte, Sonic. Ya verás, ya verás. A ver, vamos, vamos, vamos. Y eso que yo soy. Oigan, Sonic, tenemos piedras para hacer herramientas de piedra. Vamos, ya tengo una espada. Vale. yo tengo te yo... Vale, tengo ¿Un que El Competidor esto? está muy chetado, Capley. Estamos yendo a por ti. No, papu, por favor. Yo estoy aquí recolectando ¿Ojito? un poco de velocidad. Nos podremos robar las trampas. Yo quiero unas trampas para mí. Pero a ver. Uy, uy, a unos ver, voy pinchos, le hacemos bajar. una trampa de pincho, lo rodeamos. Vamos, vamos. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, me apoyan las cosas y aquí, aquí pan. Tomen uy, para hacer. Vale, hacerse. vale, Pane. vale, vale, ya tengo más cosas, sí, entonces miren. voy a hacerme. Le doy hierro, les doy hierro. Bajo la, por aquí. Por aquí. Uh. Espera. Si sí, ya está en el.. Oh Chicos, está justo aquí abajo, ¿lo ven? ¿Qué, ¿Qué? Lo ven. ¿lo no, veo, lo veo, lo yo, no soy, yo no estoy, yo no estoy. Mentiras. ¿Mentiris? ¿Dónde está? Ay, ¡Este no es el bioma! ¡Olvídenlo! ¡Está lleno de monstruos! ¡Cuidado! <risa> ¿No saben dónde está? Bueno, voy a aprovechar, voy a aprovechar va a ser mi ¡Pero esto está lleno aquí. de diamante, loco! ¡Vamos, vamos, oh, vamos! Amigo, vamos voy, voy, a ver, lo, ¡Hay vale. ¡Oh, que picarlo, hay que picarlo. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué hacen? A ¿Qué hacen? ¡No! ¡No! ¡Alejaos de mi diamante, papus! ¡Adiós, Endermans! ¡No es que tu, no diamante, no diamante, es no es vamos, tu diamante! ¡No es tu diamante! ¡Que lo derrote, lo derrote mientras yo ir cogiendo esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacerle! ¿Y dónde está el gameplay? Yo estoy por ahí, por ahí, cerquita ¡Ya se mata, ¡Ya tomen, tomen! ¡No, no, no, no, subo, subo, asco! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uy, no, no! ¡No, no, hacen, no, Ya no, ya no, ¡Hombre, no! ¡No, vente no! ¡No, acá, panita! no no, pero huye de ahí, pesado Vente, vente, Knuckle, madre, que que no. a... Toma no, Te estás no. metiendo con la persona equivocada, eh Te estás no. metiendo con no. la persona equivocada Pero ¿no? lo que no sabías es que el Knuckle se echó lo de barrio ¿no? A ver, a ver, Papu, ¿podemos <risa> solucionar esto de alguna manera? ¿Tú quieres hablar? No, no, no, no, no. La claro única te solución puede solucionar, ríndete Es tu vida, es tu vida ¡Ostras, no, ostras, no, ostras! No, ostra. ¡Revira, revira, revira! por no, no! no, no, no, no, no Subo, subo, subo. Ahora quién corre, eh. Ahora A quién ver, a ver, aguante, aguante tantito. Venga, venga, venga. Vamos a solucionar esto como buenos sí, sí, amigos que somos Vamos a son... solucionarlo. Buenas personas vamos que sean. Vamos a son... solucionarlo, ¡Ah! pero a trancazo. La única no, no, no, la solucion... no, no, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? pero rabito, no me pegues a mí, imbécil, si me tiras. Que me confundo, Y vas con pequeño. A ver. No, no. Que no puedo hacer nada. ¿Qué? ¡Hola! Estoy picando. ¡Vas a parar todos tus ¡Uy! No, ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, A ver. Y mira quién tiene cositas de diamantes. ¡Este rabito! Pero pero no ya, pero. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se me, ¿se me cura un poquito? ¿Dónde ¿no se que, metió el Sonic? Tengo que escabullirme, tengo que escabullirme. Hasta ¡Sonic! ¡No! ¡No es Sonic! ¡Ya eres cholo! Ya no eres Sonic y su banda, ahora eres solo Sonic. ¿Cómo que cholo es ¡Me caí! A ver, a ver, a ver, necesito coger esas cosas, estas vainas ¡Uy! ¡Casi me veo! ¡No puedo volar, bro! Si soy ten, se supone que puedo volar ¡Acá abajo, está acá abajo! No, no, no, no, no, sí, no A ver, no pensemos las cosas bien Ya tenemos todo el área de, no, de no. minerales Podemos hacer nuestras nuestra armaduras Oye, sí, no, Sí, sí, mejor aproxima, aproxima, aproxima. El Sonic tiene que huir ¿Dónde oye, voy a... No, yo no voy a huir Yo no le huyo a nada Mira, que sube para abajo Espérate, espérate, espérate oye, ¿dónde oye, está? Lindo, sí, ¡No! Me tiró Toma ¡Oh, asqueroso <ríe> traigan! ¡Tomen! <ríe> tomen, tomen A ver, me queda el Edman El Edman no me ve, el Edman no me ve El Edman no me ve Vale, vale, vale, tengo que recuperarme porque qué? me recupero tan lento? Corre, come, come, come, come, come Pobre cosita fea Ok, vale, vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Asqueroso, ahora sí Lo distraí otra vez, eh, adiós, adiós Ok, no, ya esto afuera Entonces yo he dominado De nuevo este, este lugar Ok, vamos a conseguirlo de ahí ¿Por qué no pierdas las cosas? Conseguimos, conseguimos Con Esa sucia es me botó cuando estaba crafteando Bro. Vamos. No, bueno, igual está. que a nosotros. <risa> es que papu, se quedan ahí concentrados y pues yo aprovecho, eh. Hay que aprovechar el buque. Y si no nos tira, no Va, puede, vale, qué vale. cobarde. Ahora sí, tenemos que hacer este el peto. Ahora tengo peto. Tengo pantalla. Mi, mi, mi pico de piedra. <risa> Ay, okay. Dios Chicos, chicos, sin que se dé cuenta, hagámonos armadores de diamante por aquí. Por aquí. Él no tiene alcance al techo. Vamos a hacernos cosas de diamantes es verdad es verdad vamos, uh. vamos vamos uy me queda uno me falta uno me falta uno ya está? tenemos el hierro cocinado está? así tenemos el pico ahí está vale me falta eh, yo aquí uno yo tengo una manzana hay que hay que lo de oro el oro el oro una manzanita vamos vamos ay veo yo tengo una hacha un de muñeño. hierro estoy viendo un muñeño, vale cojo esto no sé, Hola, yo solo vengo a saludar. Me estoy haciendo mi armadura, con permiso. Ya, ya, ya, pero ya, que no ya, Por que favor, unos cuantos diamantes. Ok, ok, <risa> está bien, está bien. No, pero que no los alcanzo. Se están cayendo. Oye, no, no recojas esos diamantes. Son míos, ¿vale? ¡Oh! oh, oh, toma, toma, toma, toma. oh vale, vale, vale. Vale, ¿Vamos aquí para equipar. ¡Comida, comida! ¡Nos falta comida! Vale, vale. Tomen, tomen, tomen. Yo había hecho chupanes. Aquí, aquí, aquí, aquí. Toma esto, toma esto también. Ahora, vamos a encantar, papu a encantarnos ok no estamos... puede ser se está encantando chicos tenemos que encontrarlo rápido uy que me alcanza que me alcanza vale vale vale protección está? aquí oh, eh, soy por ahí tranquilo no eh eh, eh eh aquí está aquí está lo veo a por a la a ¿Dónde? Uh, uh, uh, uh. yo no me voy a enfrentar solo a él chicos chicos ayuda vale voy, vale le tapo voy, me tapo, me tapo está detrás de este pedazo de, de piedra que acabo de colocar ¡Adiós, papu! ¡Me voy! ¡Me voy! escapando! Pero, ¿y esto? ¡No hay que permitirlo! ¡Ya! ¿Se escuchan yunques? ¿De dónde salen tanto ruido de yunques? ¡What! Están por ahí, están por ahí. Uy, vale, vale, vale. Estoy un poco macheto. ¡Ok! ¡Tenemos diamantes de ti! aquí! ¡Diamantes de ti! ¡Mira! Tenemos que seguir bajando. ¡Sigamos bajando! ¡Sigamos bajando! ¡A ver! ¡Ay! ¡Caía a otra zona! ¡Qué es zona! ¡Uy, a ver! ¡A mi cabeza! A ver, oh. hola ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo botitas Y wow, tengo más Chicos, comida? chicos, chicos, esta zona está llena de TNT sí, Vale, sí, vale, sí, vale, sí. cogemos esto Y a ver, me coloco esto, estos zapatotes A ver a ver si puedo artero un el uh, encendedor ¡Tengo velocidad! Oh, Pero, no, no, no. Aquí, oh. aquí está peligroso esto. Ok, a ver. Sorry. Ah, mira, allá hay para hacer algo. ¡Cuidado que voy a hacer explotar todo! ¡No, papu! ¡No, no, no, no, no! ¡No te no, gustan gusta gusta no, las explosiones! ¡Te gustan las explosiones! ¡No! ¡Me falta, no, no. no! ¡Qué asco! Oye, ¡Me caí! <ríe> me ha, me caído, caído, no, ¡Ha caído! ¡Ha caído! Ayuda, no, no, no no. Reviento todo aquí, eh, reviento todo aquí, sí ¿Qué hace, ¿Qué haces? ¿Qué hace? quítese! ¡Quítese! ¡Toma, toma! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué miedo! ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen estos mulzumanes? ¿What? Nos caímos Se cayeron, bueno Me he muerto, no puede ser Vale, hay que aprovechar Okay. yo sobreviví! ¡Sony! Hola, Robotni Adiós a ver, a ver. ¿Y no me uy. esperabas, eh? Oh my God, Roboni ¿Cuántas batallas hemos tenido nosotros? ¿Cuántas? ¿Y no te cansas? ¿Qué se hizo? Hola. Me caí, mi pana. Es ¿Sí? que como que tomé un pesadito. Se acaba de caer, ¿Sabes? ¿En serio? Ah, pues sí, Chicos, se aquí de nuevo. Bueno, no. No tiene la capa, no diamante. Las okay. cosas chitas las haremos nosotros. Si él muere solamente una vez no puede regenerarse nada. Vale, vamos, y no vamos. podrá subir, ¿eh? Mm. Ok, vamos a, a pensar aquí Vamos comiendo y comiendo Y vamos recuperando piensas? Oh, ¡No tengo la vista! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¡Hombre, amigo t, Acuérdate cuando éramos amigos cuando Ni amigos ni nada, te voy a dar unos madrazos Pero acuérdate de esos buenos momentos, papá Unas buenas cachetadas, perro Bro, bro, porque eres tan violento? ¿Qué, ¿Qué te hice? Tráiganle una falda a la niña a coger estas lanitas, voy a hacer un par de camas para el final Ok, okay. pero esto es... Okay. ¿Sigues donde hubo explosión en mi pana? No, ya no sigo ahí, ahí ya Sigues no sigo ahí porque ahí te va otra explosión No, no, ah. no, no, no, no ¡Hala! No, no, no. ¿Pero vamos, qué hacen ustedes asquerosos? todo, bro Que no quede nada de cerizo Es que he es que, vale, es que vale, vale. explotado ¿Me no ocupo, ¿eh? ocupo quitar esto? Quítese Vas aquí? a quedar más okay, atropellado lana. que animal en carretera Pero Papu, ¿por qué son así conmigo? ¿Yo qué les he hecho? echo? A ver, vamos, ah, lana, lana. Que no nos has hecho ¡Te van a seguir cayendo bombas! ¡Ala, ala, ala! ¡Vamos al vale, agua, la... pal! Emociones. ¡Uy! ¡No, no, no, no, no, no! no no. Cojamos esto rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Papu, yo me voy a escapar! ¡Adiós! Sigue pero, bajando uy. de capas Mira uy. que ya no parece un, eripo, un erizo Parece un topo Pero, Papu, que, que, que es casi lo mismo, ¿no? A ver, a ver ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Aquí hay bloques entrado. que queman! Ok, What? he entrado en una ah. zona de, de, de agua De agua, agua, agua, agua, agua Y creo que veo un enemigo Ok, ¿qué tenemos? ¿Dónde está? No amigo, amigo, que... estamos como en un laboratorio. Tú vas a la bajada. ¿Verdad que casi no puedo nada? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá había un cofre. Ok, cogemos. La Vamos. Ok, ok, agarro esto. Eh, esta cosa agarramos agarramos y, y un trinantil. día abajo por acá mesas de pociones oh. ¡Ay, hay agua ¡Ay, hay agua no no, ¡Me no, quemo, no! Quemo, me quemo, ven quemo! Me, quemo, me, quemo, me, quemo, me, quemo! ven quemo. ven acá. No, no, ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ¡Ahí está! Oh, no. ¡Toma oh, tú oh, también! ven oh, no. ven ¡Vente! ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven aquí, vamos, aquí, vamos, aquí vamos. No okay. puedes matarme, soy vamos, inmortal. Vamos. Soy el inmortal. ¿Quién dice Oye. que es inmortal? Ay, te, te, te propongo algo. Seamos panas, se, seamos panas. No, panas, panas. A ver, a ver, Espérate. bueno, panas. pero entre panas en nos ayudamos niño, Yo no a puedo ver. pegarte y tú no puedes matarme. Ay, pero, pero, ¿cómo el robot metió sus su cosas aquí? Ay. ¡Qué asco! ¿Qué ¿Cómo qué el no robot puede hacer de todo? Toma, toma, toma. Uy, no, no, no, no, me tengo que recuperar, recuperar mía. Me, me escapé, me escapé, me escapé, me escapé. Bro, mi, mi máquina está muy pesada, que me hundo Solo solo a ir te estoy ayudando, ¿verdad? Yo te abandoné ¡Se está hundiendo, se no, está hundiendo! ¡Me estoy no, hundiendo! No, no. Toma, toma, ¿tú qué haces? ¿tú qué? ¿tú qué? tú qué crees estás por la familia la familia no se mete toma no no no no, si toma ¿Qué? ahí está nunca okay. escuché a Robotnik ni decir que la familia pero bueno vale vale agarro oh, estas cosas de él vale. Ok, ya que murieron tengo que aprovechar tengo que aprovechar aquí a bajar a bajar bajamos uy, uy, cómo ¿cá? le gusta bajar hacia su creo que subir, derrota creo que subir. Uh, uh, casi me casi me hago casi me hago es que güey, es que soy malísimo con Muérete, nadar. ¿no? El, ahógate, por favor! Oye, Sonic ah, no, no, no, no puede nadar. No, no, no, eso está en contra de los juegos. Sonic no puede nadar. A ver, tenemos que picar aquí rápido, rápido, rápido, rápido. ¿Te cree Pero... que vas? Chicos, chicos, chicos, ya estoy en la partida del agua. Vale, ahí está, ¿Qué ahí vamos? está. Me estoy chetando. Vale, vale, vale. vale. Hay un, hay un pesto tú What? Sí, sí, sí, es que hay pe... <risa> lo no, que me ha tocado, ese está mejor. Rarísimos. ¡Oh, amigo, what the fuck, me persiguen los peces. Yo eso, uy, manzanita, lo que necesito. como, okay. me la, eh. la como ¿Cómo? Okay, mira, mira, a... lo, lo bucaqueamos entre los dos. Que no a... te mate. Toma, ahí está. No, la habita, la nos están matando los peces, loco. Hola, otra armadura, quitemos esto. No nos están matando los peces, nosotros ya los extirpamos. ¡Oh! ¡Una espada de nerite, loco! ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo ver, ¡Dónde qué está? ¡No, no, está escuchando mucho! ¡Chicos, está justo abajo nuestro! ¡Vamos, míralo, vamos! ¡Míralo, míralo! ¡Agarramos esto! ¡Hilo, hilo, hilo! ya se puede bajar tan fácil, amigo! A ver, hoy, ¡Vamos! ¿Qué hacen? ¡Vamos! ¿Qué hacen ustedes, papu? ¿Qué están tratando de hacer? ¡Estoy encerrado! ¿Dónde estamos? No pueden venir, no pueden ah, venir. ¡Hola! ¿Dónde he estado? Pero ¿dónde estará Sony? ¡Hola, hola! Sentir? ¡Hombre! ¡Ah, ¡Hola, hombre, hombre! ¡Hombre! ¡No! ¡No! ¡No! no! no. <risa> ¡Estoy en no manches! Me acabo de caer en unas helarañas. Unas helarañas. Bro, mira debajo tuyo. ¿Dónde? A ver. <risa> ¡Ah! ¡Hola, papu! ¡No! Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo ¿Sigue? ¿Sí, ¿sí ¿Es vivo? Pues ya no Ah, no, pues sí ¡No! ¡No! ¡Pérate, Espérate, espérate, espérate! Ay, ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! sube. No, ¡Yo no puedo subir! ¡Yo no puedo subir! No, mi pana, pues ahora te lo bloqueo Bloqueadísimo, papu ¡Adiós, no papu! Ser. ¡Nos vemos! ¡Voy a morir! ¿Eso, ¿Eso nos ha bloqueado aquí? Bueno, lo bloqueo, no hay problema ¡Listo! ¡Ok! ¡Tenemos enemigos Fuera! Ahora tenemos más tiempo Vale, ok Dos fuera, queda uno Pero yo me voy recuperando aquí ¡Hola! <risa> ¡Hola, hola, ¡Hola! ¿Qué hace ¡Me escapo! ¡No, no, no! ¡Sobreviví, sobreviví! ¡Por el agua! ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Cómo que sobreviví? ¿Cómo que sobreviví? <risa> ¡Qué asco, loco! El ¡Sobreviví ¡Ah, por el agua! agua. ¡Ah, pero tú no sabes que tengo bloques! ¡Y hay Qué más asco. agua por aquí! Bueno, ni modo, ni modo Vamos, voy a continuar bajando Voy a continuar bajando aquí Joder, es que va a haber telarañas aquí abajo ¡Qué asco! ¡Qué asco, dale prisas, bro! El Sonic de Hugs Bro, bro, no me no me no me taches el nombre. ¿Cómo que el Prisas? Vale, Uy, Qué rico. <risa> El Prisas. Estamos, bajamos. ¡Oh! Hola, hola. Sí, ¿Qué quieres, te te perro? Ven, Tengo ven, escudo, ven. perro. No te esperabas esa, ¿no? Tienes escudo, pues yo te doy así, loco, porque soy Oye, el Prisas pero... y soy más rápido que ese escudo asqueroso. Ven, ven, pero, ven. Quédate quieto, ven. ¿no? No es muy rápido, te mueves mucho. Toma, no, no, toma, no, toma. no, no, no, no, no, no. Toma, que No te estoy distrayendo que ya se va a leer. te Vamos a ayudar si no tenemos armas. <risa> me como, me como, me, uh, me como, como, como, toma, toma, toma, toma, toma. toma, toma. toma, toma, ah. toma, toma, toma. ¿Qué toma. te crees te tú? ¿Qué te crees tú? Y... ¿Qué te crees? Me creo que te voy a ganar y te voy a partir esa cara, güey. A ver, a ver, no puedes, no puedes, papu, no puedes. Uy, ¿qué pasó? No vale. puedo, no puedo. Uy, y no Vamos, no. Vamos, vamos, esa pelea épica. <risa> Adiós. ¡Nos refuimos! Okay, ¡Qué asco, acá. qué asco! ¡Es que okay. te mueves muy rápido! ¿verdad? ¡Hala! ¡Lo que hay acá! Ok, tengo que matar ¿Tengo que esto. No, no, no, no, no, no, no se acaba se ser hasta al portal. Chicos, no Yo les estoy, quiero. Decir, chicos, es que lo que no saben es que ya estoy en el portal. ¡Pero ¡Eh, tengo lepismas! ¡Tengo Ay, Lepismas aquí! Los Lepismas, no me digas que te van a matar unos simples Lepismas Sería sí, muy sí, vergonzoso sí. que no fuéramos nosotros ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah! ¡Ay! Que hay Lepismas aquí! ¡Qué asco! Vale, vale, vamos vale, ¡Vamos! los ratitas! Vale, ratitas. aquí voy a adelantar esta parte Ya que estuve media hora luchando contra los Lepismas Y no podía derrotarlos Y sí, ya sé qué me van a decir Soy un pésimo luchador contra estas ratas Ok, vale, vale, vale Tengo que romper ese spawn A ver, rompemos, rompemos Ya está, ya está ya tenemos todos libres de espacio Ok, tenemos que coger estos ojos ahora Y hay que colocarlos aquí ¡No, papus! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Va a entrar el portal! ¡Tranquilo! ¡Que no, se no meta na, el portal! Papu, yo ya me voy lejos Y ustedes se van a quedar en este mundo Y pues, bueno, ni modo A ver, ¡vamos! ¡Ahí está! ¡Ok, ya lo tengo! ¡Adiós, papu! ¡Nos vemos en la otra vida! ¡Woo! ¡Uh! ¡Claro, chicos! ¡Que ahí viene! What? ¿Eh? ¿Y el dragón? <risa> ¡Bienvenido! ¡Hola! Hola atrapados, ¡Atrapado, perro! Pero... ¡Y esta será tu tumba! ¿Pero qué? ¿Qué trampa es esta asquerosidad? ¡What? No, no, no, no, no, no. ¡Ataquen! ¡Ataquen! No no, ¡No, no, no, no! ¡A ver, voy a poner mi super botas asquero. ¡Toma! ¿Qué asco? ¿Qué ¿Qué a ver si me pueden dar, asqueroso Oh, maldita rata, ver, ahora con un montón What the fuck, what the fuck, Ahora te disparo ah. No, oh. no pueden, no pueden man. No pueden derrotarme, mira, oh, mira se mueve tan rápido Más bots, más bots ah, Quédate bueno. quieto, te estoy disparando, perro Esto es mucha velocidad para mí, la verdad Voy a quedarme con las botas normales Ok, a ver, uh. voy a... Mira, mira, mira cómo daña tu robot. Mira, mira, no hacen nada, bro. Mira cómo te mato. Uh, Casi. Mira, mira cómo te mira, pego yo a ti. Mira cómo le pego a ustedes, papu. A ver dónde estás? Venga, asquerosos. ¡Me para ¡Muere, muere, muere! muere. Muy confiado, ¿no? Con que muy confiado, toma! Claro. toma Uy, hay que matar primero al jefe. ¿Tomo, no. ¿tomo que... No. <risa> <risa> vamos. <risa> ah, vamos. ¡Ha ah, ah, perdido!